Hola, qué tal queridos amigos, cordial saludo. Hoy martes la iglesia nos invita a contemplar a San Juan Evangelista, el amado, como es descrito en el Evangelio. Señor, gracias por este día maravilloso que nos regalas. Gracias, Señor, por todo. En tus manos, Señor, nos ponemos. Danos la gracia, Señor, de hacer tu santa voluntad. Amén. Bueno, queridos hermanos, hoy vamos a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 Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro Vio las vendas en el suelo y el sudario con que le habían cubierto la cabeza No por el suelo, sino enrollado en la parte de la cabeza Entonces entró también el otro discípulo El que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús En esta octava de Navidad nos encontramos con este relato Estos dos discípulos, María Magdalena Que corren, que buscan afanosamente al Señor que al igual que estos discípulos, nosotros también corramos, afanosos, buscando a nuestro Señor. Necesitamos de Dios. Que como los pastores de Belén buscaron afanosamente el portal, como los sabios de Oriente buscaron afanosamente al Señor, también nosotros busquemos ir a un encuentro con Jesús. Que lo encontremos envuelto en, en pañales, ahí en el pesebre, en el portal de Belén, junto a María y José. Señor, danos esa fuerza para salir corriendo. Amén.